Si queremos personalizar un calendario en específico para Microsoft Project, vamos a la opción Proyecto y seleccionamos Cambiar tiempo de trabajo. Aquí podemos personalizar los tipos de calendario. Tenemos, por ejemplo, este calendario de 24 horas para un proyecto. O un calendario de turno noche o el calendario estándar Observa que cuando seleccionamos calendario de 24 horas, tendremos las 24 horas como tiempo para trabajar. En cambio, si cambiamos al turno de la noche, por ejemplo, tendremos una franja de 23 horas a 00 horas como horario de trabajo. Por el contrario, si seleccionamos el, el, el calendario estándar, tendremos esta definición del calendario de, de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche con un intervalo. Esto puede ser personalizable. Podemos eh, editar este tipo de, de, de calendario. Podríamos eh, ejecutar las modificaciones del caso. También sobre este calendario tenemos las opciones para poder ajustarlo de forma global, eh, poder, por ejemplo, comenzar a las 8 de la mañana eh, y hacer el ajuste respectivo para que pueda ejecutarse. Entonces, eh, esto se puede eh, se puede eh, establecer como un horario de inicio y un horario de fin para el proyecto en específico ¿Okay? pero eh, también tenemos si no queremos modificar las opciones globales podemos tener la opción de crear un calendario personalizado este calendario puede tener una definición en específico y puede modificarse ¿no? eh, por ejemplo vamos a poner como horario de planta externa entonces y aquí vamos a seleccionar eh, que vamos a tener va a ser una copia del, del calendario estándar y luego vamos a poder modificarlo. vamos a poder modificarlo. el nombre sería bueno, pero tenemos que hacer la, la, la horario ya tenemos aquí cuatro, observa, ya tenemos aquí el primero 24 horas y tenemos el horario de planta externa. En este horario vamos a ponerle como nombre, vamos a ponerle el detalle, el nombre. Y aquí seleccionamos y ponemos un nombre. Horario planta externa. y podemos definir cuál es la fecha de inicio para este horario en específico luego voy a poner que va a durar un año, hasta el, 2000, hasta el 2023, hasta, hasta 31 de diciembre de 2023 es un nuevo horario que estoy estableciendo para un proyecto en específico entonces una vez que tengo esto puedo ver incluso los detalles puedo hacer ajustes eh, y puedo acá tener definido los horarios, para tipo anual, ¿no? y, y puedo definir cuáles son lo, los periodos laborales, hacer ajustes en los periodos, por ejemplo que comience a las 8 de la mañana, y que retornen a las horas, solamente le doy una hora de refrigerio, y Salen a las 6 de la tarde. A las 18 horas. Listo. Y le doy a aceptar. Con eso he definido el nuevo horario. Con una un detalle global. Y le doy a aceptar. Ya tengo actualizado y configurado mi horario personalizado.